Hola, en este vídeo vamos a aprender a escanear documentos con la cámara de tu móvil y la aplicación de Google Fotos y vamos a aprender a cómo adjuntarlo a un correo electrónico para poder enviárselo a tu trabajador o trabajadora social. Empezamos. Vamos a empezar a utilizar la aplicación de Gmail para enviar correos electrónicos y leer correos electrónicos. Vamos a ir a nuestras aplicaciones en el teléfono. Tenemos que buscar la aplicación Gmail, que es un sobre con una M en rojo. Para dejarla en nuestro escritorio principal, lo que podemos hacer es pulsar encima y arrastrar. Bien, ahora abrimos la aplicación pulsando encima y nos va a aparecer la bandeja principal en la parte de arriba a la izquierda vemos tres rayitas, ese es el menú, si pinchamos vemos que aquí tenemos un montón de opciones, lo más importante es principal, hace referencia a la bandeja principal de correo electrónico, los correos que nos han enviado, pincho encima y como acabamos de crear la cuenta solo tenemos un correo electrónico digamos de bienvenida de Google, bien para leer cualquier correo solo tenemos que pinchar encima y se carga y podemos empezar a ver el contenido del correo. Bien, arriba a la izquierda, como veis, tenéis una flechita hacia la izquierda, que es para volver a la bandeja. Bien, vamos a aprender a crear nuestro primer correo electrónico para poder ponerme en comunicación con mi trabajador o trabajadora social. Para esto tengo que ir a la parte de abajo a la derecha, el símbolo de más en colorines de Google. Pincho en este botón y se abre... La pantalla para poder escribir mi correo electrónico. ¿Qué elementos tiene esta pantalla de escritura del correo electrónico? Como veis arriba nos pone que es redactar porque estamos escribiendo un correo. Vamos a empezar con el D. D es el correo desde el que les va a llegar, en este caso a mi trabajadora social, el correo que como veis es el que hemos creado en otro eh, vídeo. Ahora empieza lo importante, ¿cómo enviarle un correo electrónico a la persona a la que quiero escribir? En el para, donde veis el para, hacéis un clic y ya, como tenemos el teclado activo, aquí vamos a escribir el email de mi trabajadora social. Me lo estoy inventando totalmente, ¿vale? Pero, bueno, escribís el que consideréis el que os hayan facilitado. ¿Vale? Esto sí que es importante, que tenéis que tener el correo electrónico. Y es muy, muy importante escribirlo todo correctamente, dedicar mucho tiempo a escribirlo poco a poco, que no falle nada, porque si no, no le va a llegar a la otra persona. Vamos a ir a Asunto, ¿vale? En Asunto es donde tenemos que escribir, no todo el texto del correo, sino una pequeña frase para que mi trabajadora social sepa de quién es ese correo ¿Y qué contenido tiene? Entonces, vamos a tener, a poner, pues por ejemplo, documentación de Marisa, ¿vale? Con esto seguramente ya sabe de qué va la cosa. Podríamos poner mi nombre y apellidos, o bueno, lo que consideréis oportuno. Lo importante es que aquí pongáis algo muy cortito, es ¿eh? solo un titular para que la gente que lo lea sepa de qué va. Donde vamos a escribir todo el correo es aquí, donde pone Escribe un correo. Pincho encima y aquí pongo Hola, eh, no sé, María. Te mando la documentación que me has pedido. ¿Vale? Bien, aquí escribimos todo lo que necesitemos y además podemos añadir archivos. Para añadir un archivo lo vamos a escanear con nuestra cámara del teléfono, simplemente abriendo la cámara estándar, la habitual. La ponemos sobre el documento que queramos eh, escanear Siempre cuadrando que aparezca todo el, eh, el documento dentro del recuadro. Y para que quede bien enfocado, lo que tenemos que hacer es pinchar encima de este documento. ¿Vale? Según vamos pinchando encima de este documento, vemos cómo la cámara pues, enfoca de una manera más eh, idónea el mismo. ¿Vale? Una vez que veamos que está bien enfocado y encuadrado, ya pincharemos en el icono de la cámara, para tomar la fotografía. Bien, ya tenemos nuestra fotografía tomada, y ahora lo que vamos a hacer es abrir Google Fotos. Arrastramos al escritorio, abrimos Google Fotos, y vamos a ir a la última fotografía que hemos tomado, que la vemos aquí arriba a la izquierda, y al abrirla, vamos a ir a la segunda opción de la parte inferior, las tres rayitas. Y como podéis ver, bueno, pues aquí podemos hacer diferentes ajustes, pero nos vamos a pinchar en la parte derecha, los nueve puntitos, recortar documento. Ahora vamos a darle a la opción automático. Y veis que identifica solo ya el, el documento. Con los, los los cuatro puntos blancos de las esquinas podemos ajustar y definir qué parte del documento exactamente queremos que, que escanee, que quede en el, en el archivo final. Y una vez que hayamos terminado, pinchamos el listo y ya bueno, pues nos deja hacer algún tipo de ajustes de colores, etcétera, pero no vamos a profundizar en esto, simplemente cuando acabemos le damos a arriba a la derecha en guardar copia, la, la crea y la almacena en la galería, bien, ya está guardado. Ahora volvemos a Gmail y arriba a la derecha hay un archivo de un clip, le damos a adjuntar archivo, lo buscamos en la parte inferior del todo, aparecerá Google Fotos, pinchamos y en las últimas fotos que hay almacenadas, vemos que bueno, en este caso es la segunda, que vemos la calidad de la imagen y el recorte, y le damos a listo arriba a la derecha y ya se adjunta en nuestro correo electrónico listo para enviar. Y ahora, para terminar, que sepáis que cuando estéis escribiendo el correo es importante que saludéis, eh, que os dirijáis a la persona, que expliquéis bien por qué escribís este correo que necesitáis y que luego pongáis una despedida, que siempre viene bien. Un saludo, Marisa. Bien, esto es como se redacta un correo en Gmail. Y ahora... ¿Qué vamos a hacer para enviarlo? Pinchar en la flecha de arriba a la derecha, la flecha azul.